Hola amigos, quería deciros una cosa, que los vídeos que subiré ahora serán vídeos programados porque no tengo mucho tiempo, bueno, porque estoy trabajando en el campo y tengo tiempo para hacerlos, ¿vale? Pero para subirlos no y, y donde estoy no hay internet, así que los subiré cuando pueda y los iré programando. Bueno, adiós. Microfoco... ¿Es un micro? ¿Pero es un foco? Es un microfoco.